y discípulos de Jesús ya la que laguna. un ácal, que es un y que es un ácal, pa que es un ácal, que Y un Jesús, que es un ácal, que es Igual ácal, que es un y pan es que en cinco o seis es que Jesús y que y aquí no te chostigui aca y yo Jesús Cristo. No Jesús, amos y más mahuica. Y yo me mahuike y aquí Jesús y pan aca. Y así que un pica mi yaya.